Y si le salí no vi mi locura me estaba curando Todas las noches volando Pero yo sigo aquí me la pelaron Ya vieron que sí, siempre se la tragan frente de mí No sé qué están hablando volando, tengo que andar escondidas, porque estos perros siempre andan ladrando, mientras yo me ando topando, no te veo desde, desde hace ¿cuánto? cuánto. eso a mí me hace daño, me hace daño. Y yo prendo ese leño, Rápido como flash Siempre fumando, armando para multiplicar Esa perra mía no me la va a aplicar no, no. Siempre vamos a brillar Nosotros tenemos diamantes Lo, lo derretimos Y siempre andamos bien perdidos Éramos perdido. dos, dos locos enamorados Ahora solo quedó eso en De el pasado, pasado. Yo tomando siempre jarabe morao Todos los tengo cinco, cinco Ya no me equivoco I'm Con cuadro. esa hope, mira mejor me de En un avión yeah! prendo yo todo el bro, mira me yeah. robó tu atención Yo a quemar más mamás, Mary Jane Mary Jane Que te te No me pueden detener no, no, no. Sí, igual Calen, aquí no te sale, mejor no te cale, aquí no sobra calle No sobra calle, no sobra calle Prende hablo blon, mira voy yo a robar siempre tu atención Prende ese blon Y tú en el mío, estamos todos perdidos Pero nunca nos sacan juicio Haciendo ruido, mira con sonido Melodía todo el día con María ¿Y quién dijo que te quedarías? ¿Y quién dijo que me amarías? Eso estaba zafado, pero mira estamos bien morados Siempre enamorados con los ojos colorados Vamos siempre volando te veo desde hace cuánto, no nos vemos desde hace cuánto tiempo. Volando bajo así yo me relajo, hey, pero todo quedó en el pasado. Ya termino, avance, te olvidé con dos tres perjose, pero ya no sé si tú sabes bien. Yo me pierdo siempre haciendo billetes de 100, pero me pierdo y no concuerdo. Prende sablo, mira, voy yo a robar siempre tu atención. Prende sablo, ni imagina que yo siempre voy a estar ahí.